Hola, un cordial saludo, yo soy Juan Daniel, mi seña es esta. Estoy en Pereira, la capital de Risaralda, y pertenezco al proyecto de La Pájara Pinta. Los responsables de este proyecto son la Secretaría de Cultura de Pereira, la Biblioteca Luz y Tejada, en la Sala de Sentidos Conectados, y la persona que presta el servicio de interpretación es una persona sorda, Luz Mari, este proyecto trabaja para las personas sordas que viven en Pereira y está abierto para que ellos aprendan la lectura a través de los libros y puedan tener la adquisición de la lectura y todo lo que esto conlleva. Invitamos a la comunidad sorda a que pertenezca a este proyecto y los animamos a que puedan mejorar sus bases en el español a través de talleres de lectura, comprensión y lectoescritura y muchas otras cosas más. Este proyecto está enfocado a que las personas puedan comprender, entender y puedan participar del mundo de la lectura para poder mejorar su lectoescritura y su comprensión. También está enfocado en el trabajo con la comunidad sorda, que están un poco atrasados en la comprensión y la adquisición del español como segunda lengua. Es por eso que que trabajamos para que la comunidad sorda pueda aprender a través de talleres durante tres meses.